Bueno, ante la decisión adoptada en el día de hoy por el Tribunal Supremo respecto al mayor caso de corrupción, respecto a la mayor trama de corrupción juzgada en Euskal Herria, conocida como caso de Miguel, eh, creemos que queda en evidencia, queda ratificado, del mismo modo que quedan ratificadas eh, las penas impuestas a dirigentes del PNV en árabe en primera, en primera instancia, queda ratificado también que estamos ante un hecho de, de una trama, de una red que cobraba comisiones eh, ilegales después de bueno, falsificar, después de manipular contratos públicos y adjudicaciones. Ha existido una trama que durante años bueno, ha realizado ese tipo de, de prácticas, .que al final tenía como único objetivo bueno, enriquecerse a costa del erario público. .y enriquecerse, pues repetimos. Eh, bueno, .a través de unas prácticas que eh, en ningún bueno, caso deberían de tener eh, lugar. .en este. en este país. .cuando. .estamos pretendiendo hacer políticas públicas eh, decentes y al servicio, al servicio de la gente. Eh, es un caso bueno eh, que ya sabíamos que estaba ocurriendo, había sentencias eh, condenatorias en primera instancia, pero repetimos, a raíz de la decisión adoptada hoy por el Tribunal Supremo, que queda ratificado eh, todo lo que hemos venido denunciando durante todos eh, estos años. Una trama eh, organizada y liderada por dirigentes del Partido Nacionalista Vasco en Áraba, una trama ...que manipulaba eh, adjudicaciones y contratos públicos... ...y una trama que cobraba comisiones eh, ilegales... ...a costa de manipular esos contratos y adjudicaciones. Ante estos hechos, desde Euskal Herria a Bildu... ...queremos resaltar una serie de cuestiones. Primero, eh, es muy grave que aún habiendo una sentencia condenatoria en primera instancia, este señor haya eh, seguido eh, ejerciendo responsabilidades en una empresa pública ligada al gobierno vasco. Eh, también creemos que es eh, bueno, denunciable que bueno, este... Este señor y esta trama, repetimos, de dirigentes del Partido Nacionalista Vasco eh, en Áraba, eh, hasta ahora no hayan no, eh, bueno, obtenido ningún tipo de, de represalia o ningún tipo de bueno, toque de atención por parte de su partido. Eh, creemos que el Partido Nacionalista Vasco... ...nos es imposible de creer... ...que mientras todo esto estaba ocurriendo... ...que el Partido Nacionalista Vasco... ...no supiera, no tuviera conocimiento... ...de todas estas eh, prácticas... ...y creemos que eso también eh, por parte del PNV... Eh, ...es fiel reflejo de la condescendencia ...o de la permisibilidad... ...que se otorga desde el partido a este tipo de, de prácticas... ...y por último queremos eh, señalar... ...que... El caso de Miguel no es un caso aislado, el caso de Miguel no es una manzana podrida en la cesta, sino que el caso de Miguel atiende a un modus operandi, a un tipo de hacer política y a un tipo de entender lo que son las adjudicaciones y los contratos, eh, los contratos públicos. Por lo tanto, creemos que desde Euskal Herria de Bildu eh, bueno, estos hechos eh, los hay que condenarlos, hay que.. Eh, bueno, eh, dejar claro qué, qué, es lo que, qué es lo que ha pasado, le exigimos al Partido Nacionalista Vasco posicionamientos en, bueno, eh, bueno, al respecto porque, eh, repetimos, o sea para nosotros es totalmente incomprensible, totalmente inverosímil que el Partido Nacionalista Vasco las y las instancias dirigentes del Partido Nacionalista Vasco no supieran, no tuvieran conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo, bueno, en sus, en sus entrañas o en su, en su interior.